Anatole France fue un escritor francés que, entre otros premios, obtuvo el Nobel de Literatura en 1921. Participó en la fundación de la Liga de los Derechos del Hombre. También se comprometió en las causas de la separación de la Iglesia y el Estado, los derechos sindicales y contra los presidios militares. Hoy leemos el cuento de este autor, Los Panes Negros. El pan negro, un cuento de Anatole Franz. En aquella época Nicolás Nerli era banquero en la noble ciudad de Florencia. Cuando sonaba la tercia estaba sentado ante su pupitre, y cuando sonaba la nona aún seguía sentado. ...trazando durante todo el día cifras en sus tabletas. Prestaba dinero al emperador y al papa. Y si no lo prestaba al diablo es porque temía hacer malos negocios... ...con el llamado maligno que abunda en picardías. Nicolás Nelly era audaz y desconfiado. Había adquirido grandes riquezas y despojado a mucha gente... Vivía en un palacio donde la luz que Dios creó solo entraba por estrechas ventanas, y eso era prudencia, pues la morada del rico debe de ser como una ciudadela, y los que poseen grandes bienes hacen bien en defender por la fuerza lo que ganaron por el engaño. Pues bien, el palacio de Nicolás Nerli estaba provisto de cerrojos y cadenas. En el interior los muros estaban pintados por hábiles obreros que habían representado las virtudes bajo apariencia de mujeres, a los patriarcas, a los profetas y a los reyes de Israel. Los tapices tendidos en las habitaciones ofrecían a los ojos de la historia de Alejandro y de Tristán tales como se cuentan en las novelas. Nicolás Nerli hacía resplandecer su riqueza en la ciudad por medio de fundaciones piadosas. Había erigido a Extramuros un hospital cuyo friso esculpido y pintado representaba las acciones más honrosas de su vida. El reconocimiento de las cantidades que había ofrecido para terminar las obras de Santa María Novella, su retrato destacaba en el coro de esa iglesia. En él se le veía arrodillado, cruzando las manos al pie de la Santísima Virgen, y se le reconocía por su gorra de lana roja, su rostro envuelto en grasa amarilla por sus ojillos fifaces. Su buena esposa, Mona Vistantova, de aire honesto y triste, tal como nadie podría decir haber recibido de ella alguna merced, estaba al otro lado de la Virgen, en humilde actitud de quien ora. Este hombre era uno de los primeros ciudadanos de la República, como nunca había hablado mal de las leyes, y no se preocupaba absolutamente de los pobres ni de las autoridades de día condenaban a multa a destierro, nada había disminuido en la opinión de los magistrados la estima que ante sus ojos había adquirido por su gran riqueza. Al volver a su palacio una noche de invierno, más tarde que de costumbre, fue rodeado en el dintel de la puerta por una turba de mendigos medio desnudos que le tendían la mano. Los rechazó con duras frases, pero el hambre los hacía uraños y atrevidos como lobos. Formando círculo a su alrededor, le pedían pan con voz ronca y plañidera. Ya se inclinaba para coger piedras y arrojarlas a la turba cuando vio a un criado que traía en la cabeza un cesto de panes negros, destinados a los pozos de la cuadra de la cocina y de los jardines. Haciendo un signo para que se le acercase el criado, metió las manos en el cesto y arrojó puñados de panes a los miserables. Luego entró en casa, se acostó y durmió. Durante el sueño fue atacado de apropegia y murió tan súbitamente que aún se creía en su lecho, cuando vio en un lugar mudo de luz a San Miguel, iluminado con un resplandor que brotaba de su cuerpo. El ancárgel con las balanzas en la mano cargaba los platillos, reconociendo en el lado más pesado las joyas de las viudas que conservaba en calidad de préstamo. La muchedumbre de escudos que indebidamente había retenido, y ciertas monedas de oro muy hermosas que él solo poseía, logradas por usuda o por fraude. Nicolás Neldi advirtió que era su propia vida lo que San Miguel pesaba en el momento ante sus ojos. Inmediatamente se volvió atento y meliculoso. San Miguel dijo... Si en un lado ponéis todas las ganancias de mi vida, hacedme el favor, si os parece bien, de colocar en el otro las hermosas fundaciones con que he traducido magníficamente mi piedad. No olvidéis ni la cúpula de Santa María Novella, para la que he contribuido con más de un tercio, ni mi hospital de extramuros que he construido solo con mi dinero. No tengáis cuidado, Nicolás, Respondió el arcángel, «No olvidaré nada». Y con sus manos gloriosas puso en el platillo más ligero la cúpula de Santa María y el hospital con su friso esculpido y pintado. Pero el platillo no descendía. El banquero concibió viva inquietud. «San Miguel», replicó, «buscad bien todavía». Aún no habéis puesto en ese lado de la balanza ni la pila de agua bendita de San Juan, ni el púlpito de San Andrés, donde está representado al natural el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra que me ha costado muy cara. El arcángel puso la pila y el púlpito encima del hospital y la cúpula, pero el platillo no descendió. Nicolás... Comenzó a sentir su frente inundada de frío sudor. -Arcángel -preguntó -¿Estáis seguro de que vuestras balanzas están justas? San Miguel respondió sonriendo que, para no parecerse nada al modelo de balanzas usado por los lombardos de París y los cambistas de Venecia, ni siquiera carecían de fiel. -Pues, ¿cómo? suspiró Nicolás. «¿Cómo esa cúpula, ese púlpito, ese cubo, ese hospital, con todos sus techos, no pesan más que una arista de paja o una pluma de pájaro?» «Ya lo estáis viendo, Nicolás», dijo el arcángel. «Hasta aquí el peso de vuestras iniquidades supera mucho a la carga ligera de vuestras buenas obras». «Entonces voy a ir al infierno», dijo el florentino y sus dientes se entrechocaron de espanto paciencia nicolás replicó el arcángel paciencia que aún no hemos concluido queda esto y el arcángel miguel tomó los panes negros que el rico había arrojado durante la víspera a los pobres los colocó en el platillo de las buenas acciones que descendió enseguida mientras que el otro ascendía y los dos platillos quedaron igual. El balancino se inclinaba derecha ni izquierda y la aguja marcaba el fiel perfecto entre ambos pesos. El banquero no daba crédito a sus propios ojos. El glorioso arcángel le dijo, «Ya lo ves, Nicolás, no vales para el cielo ni para el infierno. Anda, vuelve a Florencia» multiplica los panes que diste con tu propia mano de noche sin que nadie te viera y serás pues no basta con que el cielo se abra ante el ladrón que se arrepintió y la prostituta que lloró la misericordia de dios es infinita salvará hasta a un rico sé tú ese multiplica los panes cuyo peso puedes apreciar el peso en mis balanzas vete Nicolás despertó en su lecho y resolvió seguir el consejo del arcángel y multiplicar el pan de los pobres para entrar en el reino de los cielos. Durante los tres años que pasó en la tierra después de su primera muerte, fue piadoso con los desgraciados y siempre daba limosna. Fin